Estas nuevas oficinas son unas instalaciones a la vanguardia y son para nosotros ...la primera vez en nuestra historia donde tenemos la oportunidad... ...de tener a todos nuestros equipos juntos... ...ese es un gran valor sobre todo para una compañía aérea... ...donde tenemos la mayoría de nuestros empleados... ...que en realidad pasan su vida en los aviones... ...y no con los otros compañeros... ...con lo cual tener aquí en la misma oficina... ...la posibilidad de tener no solo... ...el centro de control de operaciones y las funciones centrales... ...sino también la formación de la tripulación... ...así como también toda nuestra parte tecnológica... ...es un gran valor... ...y nos permite al mismo tiempo también eficiencia porque es solo un edificio, entonces también competitividad. Y al final es la eficiencia y la competitividad lo que asegura también nuestro futuro. Las empresas que vienen a Vila de Cans vienen a crecer para buscar espacios donde puedan crecer, donde puedan desarrollar nuevas oportunidades, donde puedan desarrollar sus valores y donde sobre todo puedan tener más oportunidades de futuro. Por tanto, es un trabajo, como digo, conjunto, como administraciones colaboramos y el ejemplo pues es la venida y la llegada a nuestra ciudad de empresas como vosotros, como Welling yo creo que el mayor valor que tenemos es la implantación de empresas con gran diversidad, con gran capacidad de atracción de talento como hemos visto también en estos espacios que nos habéis enseñado y con gran capacidad también del intercambio y de la cooperación para generar nuevas oportunidades por lo tanto para nosotros hoy es un feliz día, estamos muy contentos de que podáis de que podamos acogeros aquí. al que a Viladecans Rafexa, la de de la ciudad. Avui arriveu a aquest eh, Viladecans Business Park porque hace más de una década les oportunitats las oportunidades que hi a més en un momento arriscado, pero tenir esta visión y hoy es demostra, també también se ha demostrado no?, durante estos años que se han implantado empresas del valor afegido, que esta visión de futuro y esta ambición estaba, era encertada totalmente. Qualsevol proyecto de futuro, sigui empresarial, sigui un proyecto de país, ha de pusar las personas al centro y con estas nuevas instalaciones se fa eh, precisamente creant aquest espai amable de trabajo para los trabajadores y trabajadores para poder aprovechar al máximo el talento que hay. La apuesta tota por la formación de toda la compañía que se hará en estas instalaciones es una excelente noticia, uh, permetrà evidentment uh, una mejor cohesió interna, pero también uh, posar de relleu el talent talento que tenemos a Cataluña.